Allá por el 1400 a.C. Eh, me decíais que estaba como triste, que, que se había llorado, que tenía los ojos. Se dedica a la venta de material deportivo, ropa deportiva. Digamos que la traducción literal al inglés sería el gato largo. Ahí lo dejo el chiste para... allí Y el problema son los horarios, porque salgo de mi casa a las 10 de la mañana y llego a las 10 de la noche, 10 y 20. no estamos para andar gastando gasolina a lo tonto así que me quedo por allí ese tiempo muerto a veces hago la compra a veces intento dormir la siesta veo tiktok en general y claro, cuando llego a casa llego a las 10 y 20 10 y 25, hago la cena ceno, me ducho y se y a empezar Buenos días, qué libro. esa es la razón gracias a los que me seguís todavía y a los que pusisteis en el comentario en el vídeo anterior que dónde estaba que cada vez hacía más vídeos porque joder, por eso estoy haciendo esto saco un ratillo y grabo aunque sea 5 minutos también tenéis derecho a saber qué ha pasado en parís y otro para un musical en madrid sobre queen pero si sí, sigo aquí grabando el vídeo diciendo seres de otro planeta, o quien sea, que simplemente es eso, es trabajo, es cuestión de trabajo, no hay otra cosa, es complicado, es duro, quiero ser bailarina, quiero ser actriz y trabajar en ello aunque no tenga tiempo, pero sería feliz, pero como no puede ser todavía, aquí estamos, así que si hay algún manager por ahí, por favor, que me diga dónde, cómo, tengo que